natural es del panal del panal, bueno, ahí sí. está la mostaza y mira, quiero un saludo en New Jersey a mi comadre Daniela Mansur que cuando estaba aquí en la República Dominicana, preparaba mucho pico de gallo, sí. era su especialidad pues mira, tú le vas a decir a Daniela que de ahora en adelante tú le vas a pasar esta receta para que ella la pruebe con este honey Monster para que se lo ponga y vea qué diferencia va a tener ahora en adelante su pico de gallo bueno, señores, entonces vamos a un cortecito. Estamos transmitiendo en vivo desde la Expoferia Mayorista 2019 en San Francisco de Macorís, Para todos nuestros televidentes, el toque de mediodía. Hoy con nuestra cocina, con nuestra estufa encendida y disfrutando de todos los productos Constanza. Vamos a hacer un cortecito y regresamos en breve.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 Con nuestra cocina y nuestra chef Fiori, que hoy estamos preparando una receta riquísima. Dos recetas desde la Expoferia Mayorista 2019 en su 25 versión. Y nosotros contentos de poder hacer este exterior y llevarla a ustedes a través de Telenor, canal 56. Luego lo vamos a retransmitir por nuestro espacio El Toque del Mediodía. Y también por nuestras redes sociales El Toque del Mediodía en Instagram. y También nuestra gente de YouTube. El toque del mediodía canal Nuestra gente que está en vivo, salud especial Mucha gente conectada Y aquí nos encontramos con nuestra chef Y ahora con nuestra amiga Joana, Joana Casado Quien es gerente de marketing de los productos eh, Constanza, bienvenida a nuestra transmisión especial Desde aquí, desde la expoferia mayorista Gracias, otra experiencia ¿Verdad? En la cocina de Telenor Con Constanza Pero ahora ya tenemos la, la estufa encendida Bueno, es la primera vez que Productos o Agroindustrial Constanza participa en la Expoferia Mayorista. ¿Qué le ha parecido la experiencia ya hoy domingo, el último día el último día de, de, de exposición? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la acogida para el público y los clientes de sus productos? Ha sido de verdad lo que nos, lo que esperábamos, queríamos crear más que presentar nuestros productos, experiencias a través de los productos Constanza y desde el mismo montaje de nuestro stand que refleja naturalidad, sabor, verdad, frescura que es Constanza, eso se ha transmitido, la gente le ha llegado, ha conocido eh, mucho más los productos y su esencia y estamos súper felices de la acogida que nos han brindado. ¿Qué tiempo tiene ya la marca Constanza? Principalmente en el Cibao, porque es una marca cibaeña. De, de Constanza. De Constanza, perdón, Arabacoa, Constanza, bueno. Cibao, sí, Cibao. Sí, sí, no y Arabacoa y Constanza siempre están ahí pegaditos. Ah, claro que sí. ¿Qué tiempo tienen estos productos ya en el mercado? Tenemos más de 30 años en el mercado. O sea, Constanza nace, eh. Oh, tú y yo casi íbamos a nacer. Bueno, aquí hay mucho. Bueno, yo, yo realmente me crié con los productos. <risa> Mi mamá me daba... No, pero mira, hay un producto que aquí en el Cibao, y principalmente en la parte norte del país, se consume mucho, que es el ajo. Te comento, en el Cibao, en el país y fuera del país, porque tenemos un alcance internacional. Yo quiero que tú sepas, me prestas el ajo, Constanza, por favor. Me gusta así, que ya está utilizado para que la chef luego nos hable de su experiencia con el ajo. Somos líderes... Con ajo Constanza Yo quiero que tú te acerques O sea, ajo Constanza es líder Eso con un cazabito caliente ay, ay, ay, Por ay. la frescura que mantiene Por el sabor natural Y naturalmente por la practicidad O sea, qué bueno es Disfrutar del ajo Constanza Con el, la esencia de su sabor Y que tú no tengas ni que mancharte las manos Te, te, te le hago una anécdota mi madre, en paz descanse, porque ya falleció, me ponía a mí cuando yo era un niño, ve, cómprame el ajo, así. Entonces me ponía a mí a. Te toca pelarlo. No, no a pelarlo. Eso era una cosita, entonces después majarlo. Y yo tuve que a hacerlo. Entonces yo pregunta. me iba para la escuela con ese olorcito a ajo. Esa era mi pregunta. ¿Qué tiempo tardaba en quitarse el olor? No, yo me iba a la escuela y volvía. Y ya, y ya los amiguitos míos me decían, estaba bajándole ajo a tu mamá. Pero yo quiero escuchar a los expertos también. Yo quiero escuchar a la chef cuál ha sido su experiencia. Porque acuérdate, estamos queriendo transmitir experiencia con nuestros productos. Y usted es la maestra de eso. Cuéntenos. Bueno, vamos a ver inmediatamente eh, lo que dice el proceso, ¿sí? Eh, bueno, este un pico de gallo no lleva ajo. sí. Ah. lo que lleva, Bueno, lo que lleva el ajo, ustedes van a ver, es el aderezo que les vamos a poner al pico de gallo. Es que ese ajo constanza le va a dar ese toque que necesita tener ajo fresco y natural. Entonces, ¿podemos proceder? No, oh, ya. Esto, sí. esto, esto, esto es suyo, maestra. Esta cocina está caliente. ¿Eh? Entonces, yo no me escucho por aquí. Okay. Miren, entonces yo ya tengo la miel aquí en mi bol. Ustedes no se van a complicar. No crean, di que ah, no, yo, eso es complicado Yo no voy a hacer di que eso Honey mustard que dijo la chef ¿Quién sabe con qué se come eso? señores. eso es miel, miel, miren Miel, que nuestro país la vende, la produce Y todo Eso es mostaza mirenla acá A ver si los muchachos me, me enfocan aquí Para que la, los que están en su casa Puedan ver y apreciar esta preparación Entonces dijimos miel Mostaza tenemos acá un batidor. No se lo encuentra el, tan el fácil El batidor, el micrófono, Johanna. Vamos a ver si tú sabes batir. Bueno, ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver, Johanna. Sí, porque tú crees que te iba a librar de cocinar. Vamos Me me dijo, me dijo tú primero. <risa> vamos a ver, Johanna. Ok, mira cómo es. Mira, ya, ya, ya, ya. Ya está bien, vamos a ver, vamos a ver, Johanna. ¿Eh? Dámele, ahí está Joana No, pero una experta. Que yo aprendo rápido. ¿Cómo es? Yo aprendo rápido. No, pero ya veo, ¿no? Chef, ¿Eh? perfecto. Excelente. Muévelo, muévelo. Tú ves, bien. Bien, ahí, ahí está nuestra, ¿cómo se llama esa? Esa, esa salsa. pony Mostar, pero no está lista todavía, espérense. Ok, le falta algo más. A, hasta ahora tenemos la miel y la mostaza. Ah, pero eso es como, ¿cómo se llama esa señora? Ah, oh, un hombre raro ahí. Muy famoso el chef No, no, espérate El toquecito está, déjamelo a mí Ahí, El toquecito está, ya Dice, él tiene su arte también <risa> <risa> Tenemos pimienta esta es pimienta negra, recién molida Pueden usarla ya molida Yo la prefiero molida al instante Entonces ahora ¿Por qué tú la prefieres molida al instante? Es más fresca Pierde esencia si ya está molida entonces, tenemos aquí, ahora mismo, los productos estrellas estrella que vamos a utilizar para nuestro aderezo que va a tener el pico de gallo. Bueno, ahí está. Esa es la mayonesa Constanza, que es un producto nuevo. Háblame de esa mayonesa Constanza. ¿Qué, diferente, qué diferencia tiene esa mayonesa a las mayonesas que están en el mercado? Lo más importante es que quisimos identificar qué prefiere la gente. Te cuento que nosotros no eh, lanzamos ningún producto sin identificar. Me... Ah, claro, mira mira sí. cómo se mezcla. O sea, yo no duré ni dos segundos, yo creo, batiendo. Y ya me... Excelente. Ok, mira vamos. la textura que da? Ya ella habló por mil años. Señores, ya. eso es lo que quiere la gente. La gente quiere en la mayonesa un producto que no se. Eh, que se adhiera fácilmente a cada ingrediente, que no haga gru sin grumos, Sobre sin grumos. Sí, porque nosotros los chefs claro. siempre procuramos que los productos no hagan los grumos. Los chefs. Sí, sí, sí. <risas> <risas> Algo muy importante, el color. Tú sabes que en un producto se busca textura, sabor, color. El color es blanco, eh, tiene un estándar internacional, de preferencia internacional. Ahora bien, el sabor, el sabor es criollo, es para nuestra gente. Tiene un toquecito de limón Que simplemente encanta Mira, a mí me encanta el limón Mira, vamos a hacer algo Vamos a regalar un combo. Aquí tenemos televidentes eh, Presente Por ahí anda Carlos Guzmán Que es mi chef personal eh. Lo vi, eh. lo mi, vi es mi pana sí. Ya tenemos un plato por ahí Sí, hay un mofongo por hay ahí Hay un mofón. Sí. Vamos entonces eh, Carlos, ven por aquí ya favor Vamos a ver si, si le regalamos un combo A, a Carlos Tiene para... su nombre ya un combo Sí aquí. Vamos a ver, aquí está eh, eh, Carlos Guzmán, los que lo conocen. tú le acabas de echar? Aceite de oliva y también ya puse el toquecito de ajo. Ahora entonces vamos a mezclar y ya va a estar listo nuestro aderezo. Y para que un toquecito de ajo en una Honey Monster, para agregarle ese sabor que tanto nos gusta, criollo, del ajo dominicano. Ustedes van a ver cuando prueben el Honey Monster con ajo. Y sobre todo también entonces el pico de gallo, es increíble. Cuando tú deseabas la pimienta, ahorita tú decías que te gustaba recién molida por el tema de la frescura. ¿Se logra eso con el ajo Constanza en pasta? Él iba a decir que lo dije a propósito. No solamente con el ajo. Es increíble la función que hace el orégano, Joana. Hay personas que les gusta igual su orégano fresco. Ah, mira, acá lo tenemos. Señores, de verdad no hay diferencia. Usted lo hace, lo devorona así en el instante y coge este también y no hay diferencia. Es lo mismo. Constancia es frescura y sabor, señores. Bueno, vamos a ver, eh, Carlos Guzmán, que le gusta la cocina. Yo quiero que tú me digas los ingredientes que hemos usado. Y te va a llevar un combo totalmente gratis. Que tenemos un stand ahí en la entrada de, de la Expoferia. Donde tenemos productos a precio 50%. ¿verdad? Un 50%. Ok, así que aprovechen. Y se pueden llevar tu producto Es bueno decirle a todo el que está aquí Que así como llamamos a nuestro amigo <ríe> Tienen la oportunidad De estar bien pendientes De ver qué está usando la chef Porque si ellos también Tú lo llamas y dicen la receta Hasta el momento que vaya Hay más premios Ah bueno, atención a los que están aquí presentes Acérquense porque les vamos a regalar premios Entonces Carlos, háblame ¿Cuáles son los ingredientes hasta ahora Que hemos usado en la honey mosta En nuestra salsa? Miel, mayonesa y pimienta Miel, mayonesa y pimienta Vamos a ver qué dice la chef hemos Vamos a ayudarlo ¿Qué fue lo primero que teníamos en el bol? ¿Recuerda? Miel miel ajá. ¿Y luego? Eh, mayonesa ¿Qué más? No hay pimienta eso sí. Sí. ¿Qué, más? ¿Qué le dio el colorcito amarillo? Ah, mostaza ah. Ah. Bueno, pues vamos a hacer entonces a un combo de esto Inmediatamente tenemos un están lleno aquí. Ahí está, cuñado. Llévese eso adelante. Eso es suyo. ¿Eh? Bueno, vamos a ver lo que están aquí presentes. Es más, por las redes sociales, vamos a ver quiénes están conectados. Ahí tenemos a Tejada, M, menos, y e Merca regalado. Está conectada, Bien. De por Dios, y Merca. Aquí más, tenemos con Capellán, Guillín, Olegario, Judy, Cristian. Eh, vamos a ver si me escriben por ahí Para regalarles también un combo a los que están conectados A través de las redes sociales Recuerda seguirnos El toque del mediodía en Instagram En Facebook Y también en Youtube El toque del mediodía canal De 11 a 1 de la tarde por Telenor A nivel nacional y en los Estados Unidos Canal América en el 10-14 Que a mi gente de Nueva York Vamos pronto para allá Y ya en cualquier momento hacemos una cocina en Nueva York ¿Eh? Nos vamos eh, para Nueva eh, y hacemos una cocina una parada. ¿Eh? No, no, que lo vamos a hacer eso Con los productos con tanzas. así que mi gente de Nueva York ¿Cómo usted se llama, doña? Paula Polanco, dame un camarazo A Paula Polanco, que este es televidente de nosotros Y está aquí disfrutando en vivo El programa, con nuestra toque cocina eh, Hoy preparando Un pico de gallo a la, ¿Cómo es que se llama? Con salsa mosta Honey mosta okay. ¿En qué proceso vamos? Vamos a ver ya está lista la salsa, ya no tiene que ponerle nada más, mire la textura que tiene, eh, la mayonesa eh, Constanza le dio ese tono claro a la mostaza que es un tono amarillo intenso entonces, ¿qué procede ahora? vamos a poner el pico de gallo, yo le voy a decir que yo utilicé, qué vegetales yo utilicé para mi pico de gallo bueno, pero antes del pico de gallo, vamos a ir un corte pero antes del corte, vengo para acá. siguen por aquí ¿Usted quiere llevarse un combo de los productos con tanza? Tiene que decirme, ¿usted estaba poniendo atención a la receta? Ok, vamos a ver qué tiene la receta hasta ahora, que se ha mezclado y se lleva un combo de los productos con tanza. Vamos a ver. Tiene ajo con tanza. Ajo con tanza, va bien, ¿eh? Bien, va bien. bien. Ok, ajo con tanza. Mayonesa con tanza. ¿Tiene mayonesa con tanza? Va bien. Y no sé si le llegan a echar orégano, no lo aseguro. tanza, no le llegan a echar. Si le no, no de... orégano tiene. No, no tiene orégano. Le voy a dar otra oportunidad de un producto más. Recuerden que la, la, la Honey mosta lleva miel y lleva también más, lleva eh, mostaza. Vamos a ver, un producto más y se lleva el combo. Mostaza, Contanza. Bueno, Mostanza, pero mostaza pero Contanza todavía no tiene mostaza. ¿verdad que no? Todavía no. Pero se ganó su combo, vamos a buscar el combo por aquí. Eh, denle el aplauso. Mírenlo ahí esa oferta. Ahí está, un sazón y un vinagre constante. Que lo disfruten. Vamos a un corte, señor director. Luego del corte ya mezclamos todos los preparativos y seguimos regalando a todos los televidentes que están aquí presentes en esta Expoferia Mayorista 2019. Desde la ciudad del Jaya, tierra de gigantes, gigantes del Cibao, así como tú, así como los productos Constanza del Cibao. Pausamos, volvemos en esta transmisión a través. De Telenor, Canal 56 Con los productos Constanza, que hasta ahora han pasado la prueba y las exigencias de nuestra chef internacional, Fiori. Fiori, cuéntame. Y la doña está diciendo que sí. Bueno, no, no. Ahora le vamos a dar a probar a los presentes. Prueba de fuego para los productos Constanza, ¿eh? Bien. Vamos a, y para la chef también, ¿eh? Sí. Cualquier cosa, eh, Fiori, si a los presentes le gusta, fui yo que hice el plato. Si no le gusta, yo, yo batí, ¿eh? Yo ah, no, bueno. sí, hey, sí, sí. No. <risa> Dice Joana. Claro, según se compacte la salsa, ¿verdad? Y yo ayude. Mira, Joana, lo que tú dijiste fuera del aire, la gente de las redes lo escucharon. Y es tan fácil hacer la, la salsa Honey Mustard. Con ti, el siguiente paso. <risa> <risa> bueno, ya tenemos la salsa, tenemos el pico de gallo aquí. Me ayuda, señor eh, camarógrafo. Este es el pico de gallo. Me dice son? que pongamos la mayonesa de frente, que la quieren ver. Ok. ¿Qué, ¿Qué es lo que es el pico de gallo? Veo ahí tomate, ¿qué más? Sí, déjenme aclararle a los amigos presentes que a lo mejor no saben un pico de gallo, ¿verdad? Porque... Cuando que fue que matamos un gallo y traemos el pico picado, ¿eh? Exacto, puede ser. Pico de gallo no es más que vegetales picados en cortes bien pequeñitos que ¿Te enseñé cómo se llamaba el corte? El corte... ¿Joana, cómo es el corte? ¿Bronois? ¿Bronois? ¿Corte de bro... ¿Eh? No, no, no, no. Bruno cómo? Es, es que ella está con nosotros, ah, está aprendiendo. Ya que soy parte de la casa. Entonces, vamos a recordar los ingredientes que utilizamos para la salsa, ¿verdad? Mezclamos miel, mezclamos eh, mostaza, mayonesa constanza, ajo constanza... Sal, pimienta y un toque de aceite de oliva. Eso lo batimos bien hasta mezclar todo y ya tenemos la salsa lista. Ahora tenemos acá el pico de gallo. Pico de gallo cortamos tomates, pimientos, cebolla y le agregamos ya una hierba, ya sea cilantro. En este caso pusimos albahaca, pero puede ser cilantro, tomillo, puerro o la misma albahaca. Cualquier hierba fresca le va a dar un gustico diferente y sabroso a la vez. Bien, pues ahora viene un momento que a mí me encanta y es mezclar. Cuando hablamos de mezclar, a mí me encanta. Miren, utilizamos entonces el pico de gallo que preparamos y vamos a ponerlo en nuestra Bien, salsa el sabrosa. El, camarógrafo. el camarógrafo aquí, vamos en esta mezcla. ¿Y tú te acuerdas? ¿Cómo es que dirías a Mel, mijo, ¿Si ve eso? ¿Cómo? ¿Cómo es el final? No. no, no, no. Él no se acuerda en el programa. Se me fue, se me Cuando fue. Cuando tú ves algo así delicioso. ¡Ah, wow! Él diría, Mmm. Mm, sabroso. Bueno, lo que se mezcla, voy para el público. Voy para el público. Venga, jovencita, ¿tú sabes cocinar? Ok, ven acá. ¿Cuál es tu nombre? Iliaris. ¿Cómo? Iliaris. Iliaris. ¿Tú estuviste aquí presente y sabes cuáles son los ingredientes que usamos para hacer ese pico de gallo con salsa, honey, mustard? Sí. Ok. Si me dices los productos, te vas a llevar un combo de los productos Constanza Vamos a ver, me tiene que decir cuatro productos de los que usamos Primero mayonesa Constanza Déjame ver Mayonesa Constanza usamos, bien, ¿qué más? Ajo Constanza Utilizamos ajo Constanza Pero vamos a hacerlo diferente con Ajá. ella ¿Qué hablamos de la mayonesa y del ajo? Ah, ah, vamos a ver Una sola pregunta y te la lleva ¿Qué hablamos, ¿Qué de, hablamos? de la de mayonesa y del ajo? Una de la ajo vimos, de la Bayonesa vimos que no dejó rumo cuando ella dio la salsa. Eso. Y del ajo, ese toque natural que tiene el ajo cuando lo majamos, ese mismo tiene el constanza. Bien, entonces oh. se lleva Qué su producto. Qué tenemos aquí. Se lleva su combo. Muy bien, muy bien. Te voy a dar un combo para ti y tu bebé que está en casa. ¿Y no es ¿eh? un combo grande? Bueno, pero mira, Johanna, la, la gente mira. Está en esto la gente. Lo ¿eh? viste? Sí. Ah. Yo ni me recordaba de eso y ella lo pudo decir, ¿eh? Como... yo sé que tú lo dices por humildad porque tú te acordabas, ¿verdad? Sí, oh, claro. Okay. Bueno, yo... Wow, pero ya está listo, ¿eh? Bueno, miren qué sabrosura. Vamos a, a, a estar degustando a todos ustedes para que me digan si sí, verdaderamente tanto la chef como los productos con tanza pasan la prueba. Chef, hay otra cosa. A ver si él se acuerda del nombre de esos pancitos. Yo me acordé de cómo se pica Ah, pero un plan que ah. tiene Joan Lo que pasa, que lo que lo pasa, mira, que esto es una combinación Entonces yo no puedo quitarle el estrellato a la chef Diciendo los nombres Ay, tan humilde. Yo tengo que conducir el programa Y en el caso de usted, usted tiene que decir los atributos de la marca Entonces yo simplemente me limito a conducir, ¿eh? Ok Porque se oye feo yo decir el nombre del pancito ¿Tú, sí. te, ¿tú sabes cuáles son? No, es que yo nombre? me limito, como tú dijiste Yo obedezco mucho, yo voy a hablar de la marca Bueno, mire, eso se ve sabroso en televisión A mi gente de las redes no se preocupen Que sí. un día de esto estamos por allá, por Nueva York Dándole producto. Bueno, ahí está eh, el, el primer El primer platito Vamos a ver, ¿qué me dice eh, Nuestro ah, la, la foto Ah, la foto, dice a los muchachos que le tienen foto. El ajo, vamos a ver. Hey, señores, mi productora hoy está de vacaciones, pero... Estuvo en vivo. Tuvo irresistiblemente que venir a sentarse a ver cómo se está preparando. Ella está esperando su pancito. Lo que eh. tú no sabes es que ella está esperando su crostini. ¿Cómo? Sus crostinis. Oh, crostinis. Sus crostinis. Con ese toquecito de ajo constanza. Joana, pero escúchame, dentro de... <risa> El curso de cocina, yo creo que ella se adelantó el curso de cocina y ya. Que me gane, que me gane. No, te ganaste un crostini. <risa> bueno, vamos entonces, eh, si nuestra asistente nos ayuda, para ir preparándole y degustando con, con los amigos que están presentes. Vamos a ver. ¿eh? Y tengo que darlo, ¿verdad? No, no, tenemos la asistente ah. aquí que nos no, no, va no, no, a ayudar. Lo, lo tenía que pasar. Dámela a cada uno de los presentes aquí que se ganaron su crostini. Crostini es pico de gallo con un pancito. ¿verdad? Señores, cuando lo prueben, si les gusta ese saborcito al toque de ajo, constanza y mayonesa, ustedes tienen que decir algo al respecto, ¿verdad? Bueno, así es, así es. Vamos a ver, otro, otra persona presente. ¿Quién quiere participar para llevarse un combo de los productos? Venga por aquí, mi doña, venga por aquí. Venga por aquí, cuidado con la cámara ahí, ¿eh? ok. ¿Cuál es su nombre? Amada. Amada, ¿de dónde viene Amada? De, de ese manera. <risa> Aquí tenemos así ese manino, Winter valle ¿eh? ¿Usted estuvo presente cuando la chef comenzó a preparar eh, el honey mustard y los costini El sábado. No, no, hoy, ahora. Ahora, sí. no, yo llegué casi ahora. O sea que usted no sabe cuál producto estamos usando. Pero yo sé que estamos usando eh, Constanza. Ah, pero es importante. Y dígame una cosa, ¿usted ha usado los productos Constanza? Sí. Ok, ¿usted ha usado el ajo con Constanza? También, sí. ¿Le, le gusta? Tanza. Sí, es bueno. Ok. Entonces, ¿usted sabe cuáles ingredientes utilizamos en esta receta? Usaron ajés eh, usaron... No, pero dale un chance que... Ella bueno, llegó ahora. El color ella llegó ahora. Pero por usar los productos con tanza, le voy a regalar un combo con tanza. Aquí está, vamos a ver. Ella se acordó de la cosa más importante. Te voy a vaciar, están, ¿eh? Regalando productos con tanza. Ahí están. Esos productos para que se lo lleve a su casita. Ahora vamos mm. a degustar. Ya comenzamos a degustar todas las personas que están aquí Caramba, por pues poco compro la cocina Vamos a ver ya, comenzamos a degustar todas las personas que están aquí Busquen su pancito Para que brindemos con... ¿Cómo es crostini? Repítelo Crostini, crostini, eh Ah, crostini, eh yo, yo lo que sé es que ese pancito debe saber muy bueno Un pancito con un pico de gallo Así que vamos a degustar, vamos a un cortecito a un cortecito en lo que ya todas las personas que están presentes aquí tienen su crostini. Pero no tan solo vamos a cerrar con crostini, sino que la salsa de ese crostini contiene lo que le da la frescura y el sabor. Que eso sí tú te lo sabes. Claro que sí, porque dame si te esa receta yo la ayude a prepararla. Tenemos mayonesa Constanza, un toquecito de ajo Constanza, eh, tenemos miel, tenemos mostaza, una pizca de sal, ¿ya? Y tenemos unos, un deseo de comernos. <risa> Vamos a un cortecito para... Mira, te voy a brindar esto. Te lo voy a brindar. Uno para ti. Vamos a llevarle uno a, a tu esposo personalizado. Ay, ay, ay. Venga, uno. Hay que Ajá. estar frío aquí. Agarre el suyo. Llámate a mi coordinador Ismerga. Ay, Ismerga que está trabajando, caramba. Mira, Ismerga, te iba a brindar, pero te me fuiste. Bueno, a nuestro director de la página. tenga ¿Te caballero. ¿Eh? Así que recuerden que tenemos en el pasillo, cuando usted entra, derecho, ahí están todos los productos con tanza en especial. Así que aproveche este 130 pesos combo completo. Eh, tenemos nuestro producto. Qué pena que tú no tengas lo mismo que yo, de verdad. No, pues yo voy ahora a degustar aquí. Vamos a ver. Vamos. Ah, el abanico tumbó parte de los pancitos, pero hay mucho. Se ahí, la hay comió mucho. usted, chef, pero yo me lo estoy comiendo. ¡Ja, riquísimo. Esto está, esto está riquísimo. Ustedes lo han probar ahora, ¿eh? Pero muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. como que dice tu hijo? Mm, mm. Sabroso. de comer yo quiero que me digan quiénes comieron del crostini ¿Eh? te gustó ok todos comieron Doña, usted comió crostini le gustó usted no comió ah usted pues, está tirando fotos creando el modelo no comió Pero, ¿sí? esperamos que haya tomado la receta ¿cómo es? esperamos que haya tomado la receta ¿verdad? bueno si usted no pudo ver eh, la receta de los crostini pues estará en nuestro Instagram, el toque del mediodía, y en nuestra página de YouTube, el toque del mediodía TV. Todos estos productos, atención a los que están aquí en la feria, me dice Joana, que es gerente de marketing, que en el stand de los productos con tanza, están regalando muestras, ¿verdad? Correcto, todo el que está aquí disfrutando del cooking show puede pasar por nuestro stand, porque aparte de tener las mejores atenciones, también van a tener muestra de los productos. Bueno, así es. Miren, ahora vamos con nuestra segunda receta. Esa la voy a hacer yo. Así sí, que sí, sí. mucha atención. Siempre lo bueno lo dejamos para el final. ¿Quién la va a hacer? Yo. Okay. Yo la voy a hacer. Ven acá, Doña. Ven, sígueme con la cámara. Usted probó el crostini. ¿Cuál es su nombre? Isabel. Isabel, ¿de qué parte de San Francisco? De Santa Ana. ¿Qué le pareció el crostini? Fue muy bueno estaba. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué saborcito le sintió? Bueno. Ah, bueno, qué bueno. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y el ajo? ¿Le sintió un poquito el ajo? Claro que sí. Ah, bueno. Un poquito. ¿Con qué producto usted va a cocinar o cocina? Con ajos. Con ajos, pero ¿qué marca? Con tanza. <risa> qué bueno. Bueno, miren. Ahora vamos con la, la segunda receta. Esta me gusta porque es con carne. Vamos a preguntar a nuestro chef. Eh, Fiori, ¿qué, es, ¿qué vamos a preparar ahora esta receta? Bueno, Roberto, como has dicho, vamos a utilizar carne, carne de pollo, carne de cerdo y también chuleta ahumada. Vamos a hacer un main. Si sí, ya nosotros estamos eh, globalizados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un chomé. Que tú se la pones complicada él. No, no, no, no, no. Ya, los, pasar, ya los chinos eh. están en todos lados. ¡Ja, Chomé, chofán, lomé, ley tulei. ¿Has comido ley Lo que tú hagas yo Eso como. no existe, mentira. No lo que tú hagas yo como. Mira, el chomei es un plato eh, muy fácil de hacer, pero yo quiero que sea la chef que lo explique. Ajá. Un chomei es un salteado de vegetales con condimentos tradicionales de la región oriente china. A esos vegetales usted le agrega la carne, la proteína que usted guste. Puede ser pescado, marisco o puede ser la misma carne como lo vamos a realizar el día de hoy. Entonces, usted, ¿cuál es la diferencia? La, lo que va a marcar la diferencia en este chomé, los productos que vamos a utilizar. Ustedes van a ver el proceso ahora mismo. Bueno, eh, vamos inmediatamente a los ingredientes que, que lleva este chomé, eh, Chef. Nosotros vamos a utilizar aceite, el cual estoy poniendo a mi sartén, porque vamos aquí a saltear nuestra pechuga de pollo, que está cortada en cubos. Y también vamos a saltear acá nuestra, nuestro filete de cerdo, que también está cortado en cubos. Ambas carnes juntas, no importa, la vamos a saltear acá y la vamos a sazonar con ajo, con stanza, con orégano, con sal y también con un poco de pimienta. Una de las particularidades de la comida asiática, en este caso la China, es que es saludable, ¿no? Sí, porque algo importante, y qué bueno que tú lo mencionas, Joana, esa parte. La idea de este segmento de la Toque Cocina, del Toque del Mediodía, no es simplemente cocinar por cocinar, no. Ni para que usted sea una hartura. es para que sepa llevar un estilo de vida saludable. Por eso, por ejemplo, estos productos con tanza luego de que muchas personas ya no han dicho lo saludable que son y, los, y lo orgánico y natural, pues por eso se lo estamos recomendando y los tipos de platos que estamos haciendo es también platos que no te, no te ayuden a echar esas libritas de más sino que puedas degustar un buen plato y que sea saludable a la misma vez o sea que es un punto bien bien bueno de aclarar a los televidentes y a los que están aquí presentes no es cocina para comer, sino cocina para Comer saludable con productos saludables Qué bueno cuando comes saludable y no sacrificas el sabor Sí, no, y eso de que la palabra dieta aquí no existe Aquí lo que existe es un estilo de vida de comer saludable ¿eh? Correcto, porque Ojo si esto. no es un sacrificio Espérese, eh, déjeme yo ayudarle un poco ¿sí? Para él decir luego No, no, porque pues, eh, Luego dice que El pollo, es... En, esto es pollo en cubito, eh entonces, es, es, es muy muy importante saberlo echar. No ahora sea lo loco, no se echa de a poquito, ¿verdad? Exacto. Continúe para no quitarle, ¿verdad?, el, el swing. ¿Con qué podemos sazonar la carne? Esto es fuerte, esto es fuerte señores, pero nada, hay, hay que dejarlo brillar un poco. <risa> vamos a reservar esta por aquí. Miren, aquí entonces pusimos la carne. Ahora vamos a sazonar con un poco de nuestro orégano. Orégano Constanza, el cual estamos ahora mismo haciendo así, desmenuzando. Háblame de cómo ese, ese orégano se puede así, eh, diluir tan fácil eh, en la carne. Mira, lo primero es que nosotros que hablamos de que el sabor, la frescura, no sacrifique la practicidad, ¿verdad? Entonces lo que nosotros buscamos es seleccionar los mejores ingredientes y dentro de eso está el orégano. Simplemente tenemos profesionales que seleccionan las mejores cosechas y eso llega a la mesa de cada dominicano. Bueno, ahora mismo estamos probando. Ella le, le dio un toque de ajo. ¿Verdad? Miren cómo ese ajo se puede disolver. Eh, Son muy el... pocos los platos que se preparan en la comida no solo dominicana, sino también internacional. ¿Verdad, Chef? Que no lleven ese toquecito de ajo. Por eso, señores, tan importante eh, resaltar verdad, las propiedades del ajo Constanza, que decíamos que es simplemente, para simplificarlo, guardar esa esencia de cuando tú estás pelando ese ajo, el sabor tan natural, pero obviamos ese paso y te lo damos en pasta, con el mismo frescura y sabor. Mira, aquí hay un televidente, que a la vez es productor, presi presidente del área de marketing de Telenor, que él no comió del crostini, porque es carnívoro. Ah, él okay. reservó, él sí, reservó. Julio César Vargas, que estaba por ahí con nosotros. ¿Dónde está Julio César Vargas? Yo sé que él va a estar probando eso. Él está chequeando, a ver si sí. lo dejamos fuera de nuevo sí. de bueno, esta degustación. Seguimos, eh, ¿ahora que le estamos colocando el plato? Jengibre, un toque de jengibre que le va a dar un picor a nuestro chomey y que va a ir en combinación perfecta con el ajo. Y más o menos, ¿qué cantidad del jengibre? Porque es un ingrediente fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero a la hora que lo cocinamos pierde esa fortaleza que tiene. Entonces, a mí en lo particular me gusta agregarle mucho jengibre, que se le sienta el toque oriental que eh, usan los, los orientales, valga la redundancia del jengibre. Pero él pierde ese, esa fortaleza que dice que tener, es cierto, cuando ya lo cocinamos. Bueno, pongan atención a los que están aquí presentes, porque ahorita les vamos a hacer preguntas sobre la receta y los ingredientes y le estaremos regalando combo con los productos Constanza, que les reiteramos a los que están aquí hoy el último día de la Expoferia y en el pasillo tenemos muestras y también especiales. Háblanos de los especiales que tienen ustedes de feria para las personas que conectaron ahora y que están a tiempo de venir a esta expoferia y llevarse todos los productos Constanza. Claro. Nuestro stand está en el área de consumo masivo. Lo van a identificar rápidamente porque estamos traímos un poco del sabor y la esencia de constanza para acá. Entonces, eh, dame un segundito. ¿Qué es eso que tú le estás poniendo? Ah, yo creía que me iban a dejar ir de largo, como dicen. Miren, sazón completo. Ahí está todo en uno. Eso es imprescindible para usted sazonar la carne que va a utilizar para su showmane excelente, excelente, pero hay un ingrediente también ahorita que tú tomaste del plato y como el público está participando ¿qué era ese ingrediente? Joana está en esto, ah, te para ver si tú estabas en esto, le pusimos un toque de azúcar parda esto también es para combinar sabores, azúcar parda es azúcar morena para los que no me entienden azúcar morena o azúcar negra bueno, entonces me decía Perfecto. de los especiales de feria, joana nosotros tenemos especiales como para feria. Nosotros tenemos combo y, y yo, como yo le menciono, aquí los combos que son como tú quieras. Oh. tú vas a O sea, la... eso quiere decir que yo puedo combinar mi combo. Mira, aquí tenemos una gama de nuestros productos, Va, ¿verdad? Eh, enfócame aquí para que me explique lo de los combos. Entonces, nosotros tenemos desde sazón en polvo, sazón líquido, mayonesa, ajo, salsa china, salsa inglesa vinagre en sus dos variables. Entonces, usted va y usted dice, yo quiero todo en un combo y te ponemos todo en un combo. tienes una parte de eso. Es decir, tú eliges tu combo y puedes ahorrar hasta el 50%. O sea, que los productos aquí están en un 50% por motivo de feria. Usted que está en su Correcto. casita, arranque para acá. De que usted entre en la feria, ahí mismo, mano izquierda, ese pasillo, ahí están los productos eh, Constanza con buenos, buenos precios. Vamos a ver entonces, ¿quién se atreve a decirme hasta ahora qué receta lleva? ¿Qué ingredientes? Y se va a llevar un combo de los productos con taza. Vamos a ver quién se atreve de los que están aquí. Decirme, ¿cuáles ingredientes? Doña, ¿usted se atreve a decirme los ingredientes que le han echado? Ah, que usted llegó ahora. Anda, un saludo a Edwin por ahí, Edwin Javier. Y Edwin es parte se de atreve porque a Edwin le encanta la cocina. Escúchame. Vamos a invitar a Edwin por Edwin, acá. Edwin fue uno de los chefs, de los primeros chefs personalizados. Con un restaurante que tenía... ¿Que el primo, mi cuerquito. pana, no se ponga celoso? Sí. Ah, okay. no, no, no, no. No, no, porque ese es mi chef personalizado. No, y yo quiero que tú sepas que Edwin nos representa aquí ah, en la zona. Qué bueno. Aquí representa los productos Constanza y es de San Francisco. Y aparte es chef. Qué bueno que la gente Compañeros, lo conozca sí. esa cara. Cuando quiera productos Constanza, usted llama a Edwin. Edwin, bienvenido a nuestra cocina, a nuestro programa El Toque del Mediodía. Gracias, gracias Roberto, felicidades, o sea, viéndote eh, eh, desde otro ángulo, ya anteriormente habíamos compartido en otros horarios, pero excelente, de verdad, proyecto muy bonito y, y nada, como te dije, puede contar con el apoyo de nosotros para todo en lo que está en otra casa. Háblame de, de, de tu... Pero él cree que se va a liberar él nos va a decir la receta, porque le hay, hay un problemita. ¿Cuál? Yo llegué ahora porque yo estaba cocinando algo también, ¿eh? porque estaba cocinando algo para para, para no, nosotros No, pero gustar. ¿cómo se llama el plato? Chomén. Chomén. Ah, el Chomé. Sí. No, el Chomé, ¿Qué lleva el Chomén? Vamos a ver. No, pero el Chomén tú sabes, el eso <risa> es a base de vegetales. viene, o sea, lo que es. O sea, ¿qué tú quieres saber? Los vegetales que lleva. No, no, los ingredientes, los ingredientes. Los ingredientes. Sí, sí. No, no, los ¿no? ingredientes. Tenemos aranoria, ají morrón, rojo, verde, cebolla. Tenemos aquí eh, también eh, mm -hmm. brócoli. Eh, sí, pero ¿qué producto le pusimos a otro, eso? Le vamos a condimentar con sazón completo ya, ya yo se lo eché Sazón completo Sí Orégano Orégano Salsa inglesa Salsa inglesa Tiene un poquito de salsa china Sí eh, ¿Qué más? Ajo Ajo, hace rato yo se lo eché Claro, ajeno. ya Tome eso en cámara, por favor Ven, ven, Ay, ay, ay, ay. Qué sabroso yo tú no, te vas a mover el sartén así no, pero mira, la envidia, la envidia que le estamos dando a los espectadores, los que nos están viendo desde el otro lado, si pudiera llegar el aroma. De Atención a nuestra gente de Nueva York, pronto estaremos haciendo esta misma cocina en Washington Heights. ¿Verdad, joana Roberto, Vámonos te dejo, para Washington te dejo aquí, Heights. Te dejo aquí, ¿eh? Gracias, Andy, chef, por, por la receta. ¿Nos vamos con Sí, nos vamos contigo. Una cocina, próximamente, lo que quieran cocina. Si se queda la chef, ¿hay problema. No, porque ¿cómo? Dime. Eh, atención la gente de Nueva York Si quieren una cocina como esta En una zona popular, Washington Heights Por ejemplo, en algún colmado O algún supermercado Vamos a ir a preparar esta cocina y hacer esta receta con ustedes Y a enseñarles cómo usar y mezclar Los productos Constanza Miren, ahora viene un momento, digo yo Así como que estelar porque esto es imprescindible en esta receta. Hay recetas en las que usted puede obviar o, o, o cambiar ingredientes. Pero si usted va a hacer un chomey, y usted no le pone estos ingredientes, no va a ser un chomey. Entonces vamos a poner nuestra salsa china y nuestra salsa inglesa. Bueno, Yo quiero aprovechar Ajá. porque muchas personas confunden para qué salsa china, para qué salsa inglesa. Sabemos que estamos utilizando salsa china y salsa inglesa de Constanza, pero tú nos pudieras explicar para qué sirve cada una. Ok, la salsa china le va a dar un color diferente que la salsa inglesa. La salsa inglesa no da color. La salsa inglesa da un sabor un poco ácido y le, entonces la salsa china es la que le va a dar ese tono asiático y ya un sabor saladito a nuestra preparación. Entonces, son, tiene un nombre también diferente. Yo creo que vi que esta lo tenía. Ajá, a ver. World Vamos a ver qué es lo que dice aquí Esto es para, para el público norteamericano Por World Shire. World Shire. World Shire. World Shire. sí, Worshire Worshire Señores, Por ejemplo, ¿en vamos tipo? para Nueva York Tenemos que ir aprendiendo esos términos Importante Miren ahora, yo tengo acá la chuleta Ahumada, la cual ya la tengo frita Usted la va a freír o la va a saltear Y esta la vamos a agregar a nuestro Salteado de vegetales Y carnes que ya tenemos en la sartén mezclamos y miren el líquido que tiene, yo no quiero que ese líquido se me seque mucho porque ese líquido es lo que le va a dar el jugo cuando pongamos nuestros tallarines en la mezcla vamos a dejar que seque un poco para que la carne termine de cocer pero no mucho y en breve entonces vamos a poner lo que son los tallarines y a completar el show bueno, miren, esto lo estamos transmitiendo Atención nuestra gente de Estados Unidos A través de Facebook Live de Telenor Y también a través de Instagram de Telenor Vamos para allá, a cocinar. Déjeme yo ayudarlo. Esto debería porque... enfocarlo, aquí esta sí, salsita eh, Damele un chin aquí para que vean, ¿verdad? Eh, tengo estilo No, no puedo <risa> eh, Préstame esto, eh, ¿con qué que se mueve? Con, el, con este Ok eh, Aquí ustedes ven que tenemos el brócoli Tenemos la carne, ya le echamos... Eh, la salsa china, la echa, salsa inglesa, la salsa inglesa, le echamos un poquito de, de, de sazón completo, un poquito de azúcar, eh, le rayamos jengibre al gusto. Tú Ey. sabes, el truquito del azúcar, chef, ¿verdad? es un truquito viejo que las amas de casa utilizaban para dar color también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién se motiva a decirme la receta y le doy un combo de los productos Constanza. ¿Quién se motiva a decirme qué tiene este cho cho cho cho chomen este chomen que está muy men ¿Quién se motiva? Vamos a ver, caballero, vamos a ver, caballero. Usted se le ve que le gusta la cocina. Ven acá. ¿Cuál es su nombre? Rafael Mendoza. Rafael Mendoza, ¿de qué parte de San Francisco de Macorís? Eh, somos de acá, de San Francisco, Barrio Santa Ana. Eh, yo soy Mendoza, el que dirijo a Fesimoto de los motoconchistas. Ah, claro, el hombre de los motoconchos. Dígame una cosa, ¿hasta ahora que usted vio que se le puso a ese Chofán? Perdón. ¿Usted vio los ingredientes que se le pusieron a ese chofán? No, yo llegué casi ahora, pero huele bien, sí, huele bien. Me gustaría participar ahorita. usted le gusta la cocina? Eh, la mesa, la cocina no. <risa> el bueno, sincero. ¿Y usted? ¿Quién estaba aquí cuando empezamos a hacer el chofán? El chosui. Cho ¿Cómo es? El chomé. El chomé. <risa> es para que no equivoquemos, los dos y se te queda bien. Sí, para que se vea balanceado. Claro. El chomé. El el chocsuit. Chocpan, switch hasta que llegamos al chomen. Lo bueno es que es una comida china. De ahí nadie nos saca. Chinos, <ríe> bueno, y lo más importante es que tiene los productos Constanza. ¿Ya? Sin los productos Constanza, no contaría con la frescura y el sabor. Ven, huele esto. ¿Huelelo. No, pero el señor, el señor vino por el olor, me dijo. Señor, frescura y sabor. Señora, lo que están Constanza. oliendo, lo que están oliendo este, este plato en la feria, estamos en el stand... De Telenor, haciendo un chomen. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un chomén. Pueden venir aquí porque vamos a degustar, les vamos a brindar a todos los presentes para que prueben el toque que le dio los productos con tanza. Usamos. Ese ingrediente, familia, un ingrediente nuevo. Acabamos de poner aceite de ajonjolí o aceite de sésamo. Así mismo se encuentra en los supermercados. Es un producto oriental. Aceite de ajonjolí o aceite de sésamo. Bueno, ya lo saben, esta receta estará en nuestro portal del de Toque del Mediodía, también en YouTube, el Toque del Mediodía TV. Nuestra gente que está ahora conectada por el Facebook Live de Telenor, también ahí pueden volver a ver la receta y en el Instagram TV de Telenor. Recuerden que estamos transmitiendo a través del canal 56 en estándar y en alta definición, en el canal 356 del grupo Telenor desde la Expoferia Mayorista 2019, gracias a la gente de Agroindustrial Constanza, quien, quienes nos facilitaron los productos para poder hacer este plato tan sabroso. ¿Qué, ¿Qué nos falta, Chef? Ya esto está listo, pero aún le falta el último ingrediente. Bueno, no vamos a decir que le faltan dos ingredientes. Ahora vamos a poner los tallarines, fideos, en su defecto pueden utilizar espaguetis. En, en, en mi casa dicen espaguetis y una señora dice espagueti. Estos son tallarines o lingüinis, también le dicen lingüinis. Ustedes pueden utilizar también fideos chinos, eh, espaguetis, cualquier pasta de trigo. Pero tú recomiendas que la pasta sea larga. Sí enciendo larga de la preferencia, exacto, verdad? Exacto, buen punto. ¿Y por qué la, la tiene que ser larga y no corta? Porque el chomey se utiliza fideos y los fideos y son de los, perdón, tallarines y los tallarines son largos. Entonces ya es si usted no quiere usar tallarines, use algo parecido. Ya. No algo, verdad? Eh, Di unos mostachones o unos coditos. Pero también el, el tema es, de. Es, perdón, yo es válido. Lo que sí que ya no va a ser como un chomey, claro. pero es válido, usted puede hacerlo Chef, como sea. Yo creo también viendo el plato que eh, como se mezcla la pasta larga con los diferentes vegetales y el mix de carne también eh, se compacta más que si fuese una pasta corta, creo, no sé. Es que tratamos de hacer un rejuego. Cortamos, por ejemplo, los vegetales. ¿Te acuerdas? Ese corte, ¿cómo es corte, como es? Claro, juliana. el corte. A la Juliana. A la Juliana, el corte de la Juliana. Cortamos así larguito. Juliana es un corte largo para que haya una similitud con la pasta o con los tallarines que también son largos. Entonces, eh, queremos, aparte de que el plato quede bueno, queremos que quede presentado y que tenga estilismo para que usted pueda primeramente comer con los ojos. Bueno, ahí lo saben, eh, nuestra chef eh, Fiori. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? porque independientemente que ella está con nosotros de lunes a jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde a través de Telenor Canal 10, en alta definición Telenor Canal 310 y a nuestra gente de los Estados Unidos diferido a las 6 de la tarde por el día 14 de Últimos cables Canal América eh, donde puede la gente para cualquier receta cualquier pregunta, que yo sé que ya le están preguntando, mira eh, mi marido viene hoy y quiero guardarle de comida un cho un, cho Me. un chomé. A veces encuentro yo mensajes a la mañana de gente que me escriben, ¿será que son de China o, o de dónde? Que tú internacional. Me escriben pidiéndome receta. Bueno, eh, mis redes, importantísimo. En Facebook, tanto como en Facebook como en Instagram, me encuentran Fiori Gourmet. Me pueden escribir privado para cualquier pregunta. Pueden seguirme y también pueden ver mi trabajo y todo lo que hacemos ahí. Bueno, ahí eh, ya lo Hablando saben. Hablando de redes sociales, Ajá. tú sabes que Constanza cuenta con sus redes sociales ah pero importante las cuales eh, es una exquisitez entrar porque no tan solo o sea es una, es una redes sociales de experiencia culinaria entonces entren a las el Instagram de constanza constanza rd y disfruten cada día de nuevas experiencias culinarias bueno nosotros sumamente contentos ya loco por terminar la transmisión para dar degustar este chomán chomán yo, yo He man. Todos los nombres no man. habidos y por haber, showman, showman, lo... ya un showman, ya el showman, yo Ana, te lo aprendiste, showman, el showman, un showman, show show <risa> eh, estos productos, Constanza, usted lo puede encontrar en cualquier supermercado, colmado, ventorrillo, en cualquier esquina de la República Dominicana, donde usted necesite y desee. Disfrutar de alimentos con frescura y sabor. Usted se para ahí mismo y va a ver productos Constanza. En los Estados Unidos también están presentes. A los dominicanos que quieren seguir Correcto. el sazón dominicano allá en los restaurantes, en los bares y también en la sala de casa. En su casa. Sí. Simplemente es desear, acuérdate, comer con sabor y frescura. Bueno, eh, gracias a Joani Casado, quien es gerente de marketing de agroindustrial eh, Constanza, quien nos facilitó estos productos para poder terminar el plato. Eh, gracias a toda nuestra gente de Telenor, a los productores, eh, Yerjan, que está por ahí, Génesis, Julio César Vario ¿Dónde está Julio César? Uy, Julio, despre ven, que tú estás notado De sé que no se va a mover. De ahí. Él no comió ahorita el crostini, porque tú ves? Él dijo, Déjame dejar espacio. Y una pregunta: ¿las personas van a degustar? De claro, esto? a todos los presentes aquí le vamos okay. a dar, a probar estos, este showman, showman. Este showman. Le vamos a dar a, a todos ustedes para que, así como los Crostini, den su punto de vista de cómo quedó utilizando el sazón completo Constanza, el ajo Constanza. ¿Qué más fue que usamos, Chef? Utilizamos la salsa inglesa, la salsa china, el ajo, el orégano, el sazón completo. ¿Se me queda algo? No, bueno, ya. casi usamos todos los productos Constanza. Sí, pues en la otra receta usamos mayonesa y vinagre blanco y ajo. Entonces, en esta, ya ven... Salsa inglesa, salsa china, el orégano, el ajo y el sazón completo. Bueno, eh, gracias a todos ustedes los presentes que están aquí en esta expoferia mayorista 2019. Yo soy su primo Roberto Neris, recuerden en mis redes sociales personal, Roberto Neris, la del programa El Toque del Mediodía. Eh, mañana lunes estaremos de 11 a 1 de la tarde por Telenor, Canal 10, 310 en alta definición para todo el país. Y también en los Estados Unidos, el 10-14 de Últimos Cable, Canal América. Agradecemos todas las facilidades que nos brindaron la producción de Telenor, Julio César Vargas, que nos facilitó traer la cocina, conectar la cocina, encender la Oye, cocina. Oye, me hay que resaltar que ustedes son uno A, como dicen por ahí. Eso es, ¿qué tú quieres hacer? Y eso se hace. Ya. Señores, la feria sigue. Y como la feria sigue, también yo quiero invitar a que pasen en media hora por nuestro stand porque siguen las degustaciones, siguen las experiencias con constanza. Bueno, así, están regalando también productos, muestras promocionales Ajo, y mayoresa. precios especiales. ¿eh? Nosotros despedimos aquí, vamos a, a quedarnos aquí en cámara, vamos a callar un poco porque ahora vamos a comer. No, despedimos. Ok, bueno, despedimos porque Julio César está loco por entrar, ahora sí nos entra. ¿eh? Julio dice, ¿cuándo van a terminar? ¿Para, para probar de qué? El show main, por up? lo menos al final de la chomey, señores, iba a decirle, vayan por el stand para que mañana mismo preparen este chomey ¿Eh? al mediodía, eso pega así solo, pero como conocemos el dominicano, entonces busque su arrocito blanco también y, y póngale su chomey que va excelente, busque sus productos para que mañana prepare este delicioso chomey que hicimos para todos ustedes. Bueno, señores, despedimos esta transmisión a través del canal 56-356 del grupo Telenor. Aquí estuvimos con la cocina del toque del mediodía, nuestra chef Fiorio Valle, nuestra gerente de marketing de productos Constanza, Joánico Casado, y su primo Roberto Neris. Nos vemos mañana, 11 a 1 de la tarde, por Telenor, el toque del mediodía.